España es uno de los países líderes a nivel mundial en cuanto a número de menores con obesidad. Y los niños obesos de hoy son los adultos enfermos del mañana. Pero, ¿qué factores hacen que la obesidad infantil en España sea tan alta? Bueno, en primer lugar, una mala calidad de la alimentación y, en segundo lugar, la poca actividad física que hacen nuestros menores. Y uno de los motivos es porque cada vez pasan más tiempo pegado a las pantallas. Pero, ¿qué os parece? si le damos la vuelta a la tortilla y utilizamos esas pantallas para incentivar y para motivar la actividad física de nuestros niños. Os voy a dejar aquí arriba un vídeo donde os hablaré de cinco aplicaciones concretas para integrar en la educación física de los menores. Pero además hay otras cosas que podemos hacer para animarles a realizar ejercicio físico. En primer lugar, darles ejemplo. Hacer con ellos ejercicio, incentivar los juegos en equipo, hacer hincapié en la importancia del participar y no del ganar. Puedes animar a tus hijos a que prueben diferentes tipos de deporte. Vale, A lo mejor no dan con el que más les gusta el primer día, pero si prueban distintas disciplinas Seguro que dan en la clave. Bríndales todas las oportunidades de actividad física y actividad al aire libre que puedas. Desde Gapten, con nuestros programas de educación digital familiar y con el programa de Seguro Escola dirigido a centros educativos, procuramos que la tecnología trabaje a nuestro favor. Muchas gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo vídeo.